Bueno, el viernes, señores, inició la serie final, ya que estamos en eso de baloncesto barrial de San Francisco de Macorís, y el equipo de Capas, eh, perdón, por nuevo. Pueblo nuevo, por nuevo, con un jugador de Capacito. Pueblo Nuevo se llevó la victoria 86 por 78 al, frente a los señores Santana. De ocho, puntos. Eh, El dueño del equipo de Pueblo Nuevo, mi querido que Juan Liberato Mao, y, y yo pudimos ver el partido juntos como lo habíamos prometido, uno al lado del otro. Por lo menos yo vi 37 minutos, 25 segundos del juego al lado de él, juntos. Demostramos con eso muchas cosas. muy buen público, aunque Otto Conce dijo que habían 200 gente, yo creo que de, de 500 personas íbamos lejos, sí. en esa cancha que caben 1.275 personas, de 500 vamos lejos. Otto dijo que habían 200, pero fue un número sin querer que, que él dio. ¿Por qué lo vimos juntos, Por qué estas dos fanaticadas son muy calientes. Tremendo, tri, tremendo jugador este, el coreano. Estas dos fanaticadas son muy calientes. Son, son, no me refiero al problema, me refiero a que son activas. Sí. Van a Despierta los juegos, mucho apoyan el, el equipo. Todo eso. Entonces, al final del camino, es importante que nosotros, estemos, que nosotros estemos ahí con ellos para que nosotros podamos evitar cualquier cosa y porque demostremos... Que también estas dos fanaticadas son grandes a nivel del respaldo que le están ofreciendo a estos dos equipos. Crédito a ambas. Sin embargo, me fui. ¿Tú sabes cuántos años yo tenía que no me iba antes de terminar un partido de una cancha? Nunca me había ido. Ni en la LNB, ni en el superior. Con ref o sea, si tengo algo, una diligencia y es algo. Pero así de que pararme y retirarme, nunca. Primera vez que lo hago. Primera vez que yo me paro de una silla y más perdiendo. En ese momento perdíamos de cuatro puntos con 2,35 por jugar. Tenía muchas. O sea que no fue por eso. Porque eso es lo que en piensan realidad, de una vez, que no es de, estaban perdiendo. No porque que si eso. yo nunca lo he hecho, no lo pueden pensar. Tú lo puedes pensar de un tipo que anda atracando, que el día que lo agarran preso sin, sin estar atracando, estaba atracando, porque es un atracador. Pero yo no me he ido nunca. Pero ese día sentí que debía marcharme. Por la manera, por cosas que tal vez hoy no me ayudan pasado. mucho a mencionar. Pero me fui, primera vez. El último triple que encendió la rabia, lo escuché yo en agua, que estaba buscando el vehículo, frente ahí donde mi hijo. Hay, hay bombazos, lo escuché ahí. Ay, ahí yo sé que nos sentenciaron. Pero dormí tranquilo. No, apenas el primer partido. No, ni que sea el segundo. Yo dormí tranquilo. Y hoy bueno, que voy a dormir tranquilo. Hoy se empata la cosa. Bueno, vamos a esperar... <risa> que ¿A Amado no le gusta que digas eso? No, Amado, <risa> para los damas de un pirata. Amado. Ah, a no, claro No tuvo le gusta. intervención a... en el programa el viernes. Me contó. Sí, él me llamó y me dijo, a Junior se le han caído varios pronósticos. <risa> y dijo que aquí todos <risa> íbamos a Santa Ana sí. por Junior. Ahora le hago Porque una pregunta. Porque yo di mi favorito. Le hago, Santana. le hago una pregunta a usted. ¿Usted se atrevía a pronosticar a Golden State a o a Toronto? A claro, Toronto, usted me iba a decir. Ya. No, Entonces nadie. la mano fue a mí, fue al mundo entero. Bueno, Exactamente. Eso, eso yo lo dije a él. ¿Verdad? Lo, bueno, yo. ¿Quién dio creo que mucho. Ahora le hago lo esta serie terminó. No. Entonces no, no se le ha caído este pronóstico. Esto no ha terminado. Creo que se están emocionando mucho. Rápido. Temprano se están emocionando. ¿Sabe que nuestro buen amigo Mao? Eh, no, dijo, no, en el programa van todos a. Eso saltar. no es problema de malo tampoco. Si usted quiere que Santana va a ganar. Pero si somos vaya a aquí, a aquí vamos a llamar aquí a apoyar. A cuestionarlo usted. Yo no me voy en contra de usted. Es una, puede, ser, puede hacerlo. Puede pero, hacerlo. Pero, pero ya si su equipo fue eliminado. En el grupo de los pone Del círculo. Hay 28 en contra mía. Wow. Y nada más tenemos dos. Tres cronistas con Gira. Gira, el pone mano e Isaías, de para todo el Mundo, que es en un Frente Patriótico. Pero es mejor, porque para la celebración rinden más. Claro. Sí, Junior y yo somos directivos del Santana, aquí, de aquí vamos a apoyar. Aquí nos vamos a apoyar. Sí, Pero bueno, pues yo no me <risa> <por, está risa> puedo ir. No es que está allá ¿no? eh, tras cámara. No, que, porque es que él es de los rieles. Él, él va en contra Él es de los no rieles. Hay un sentimiento Y hay un sentimiento encontrado. Yo tengo el COVID ahí, por lo menos. Por COVID. Es verdad. Bueno, crédito para el buen trabajo de Pueblo Nuevo, de Bleia Gramonte, ya tú lo señalabas, inmenso, 21 puntos, 6 rebotes en esa victoria. Lucio muy Jesús bien. Jesús López, 23 puntos también. El caso Lucio de Lederl y Tejada, 14 puntos. Y por Santa Ana, Raniel Tavares, el más destacado, con 24 puntos, 4 rebotes. Eddie Guizarri. 14 puntos, 12 una lesión cruces. eso. ¿no? Qué bien jugó él. Y bien. Braille la antigua con 11 Rainier, puntos. Rainer, qué bien jugó también. Sí. No, el policía, sí. independientemente de los 11 puntos, no tuvo un buen partido. No, es muy poco para lo que estamos acostumbrados. No, y no solamente los puntos. Fue el juego, ¿no? Creo que un poquito de emoción, un poquito de caramba. es como una rivalidad fuerte en esta final. ¿Tú sabes cuál es el truco en juego como eso con mucha gente? jugar normal, no querer hacer claro, más claro, sí. de lo que debo hacer. Si yo estoy acostumbrado a tirar la de tres, no la puedo tirar de cuatro. Exacto. Si estoy acostumbrado a ir al aro con la derecha, no voy a ir con la izquierda. Porque la serie final no es el momento para usted inventar. Es para usted darle Exacto. continuidad a lo que le ha salido bien. Así es sencillo. <risa> Hay un rumor con relación al dirigente eh, que si Richard Ortega será el dirigente a partir de hoy Richard Ortega, además de ser el vicepresidente del equipo del Club Santa Ana... Que es un directivo también. es un directivo y es un, una persona con toda la capacidad y decisión dentro de lo que tiene que ver con el equipo. Pues, en principio teníamos pensado, por petición de él mismo, por lo bien que él se lleva con Joan, a diferencia de, de cambiar a Joan, era que él quería estar cerca. Por un tema de que él conoce bien a esos muchachos, y él sabe que no es un asunto de cancha... Sino del mismo hasta. Temperamento. Tipo eso. Temperamento, todo eso. Pero al final nos pusimos de acuerdo y. Él, no va bien, estar, él va a estar hablando con los jugadores temprano, antes del juego. Pero, pero no es que. Van Joan es el dirigente del equipo. Joan Núñez. Y Mangú es pues el hecho dirigente del equipo. ¿Y había más rumores aparte de eso? No, que yo voté a Mangú. <risa> Ay, Dios mío, señores. Yo no invento. Ay, padre. Lo mismo es Telenor. ¿Ah, sí? así es. <risa> yo no cambio de dirigente bueno, así. hoy a las 8 el segundo partido según el calendario es a las 8 pero conociendo al director técnico mi hermano <risa> Ariel Núñez conociendo a todos los que estamos involucrados en el evento .30, a, los .30, a, ¿no? a, los, a los fanáticos <risa> también de aquí que llegan tarde a las 8 y 45 estamos comenzando, Ay, Dios mío. aproximadamente, pero los jugadores tienen que llegar a las 7:30. y media bueno, yo hoy voy, se empata la serie entonces. yo voy a, yo a los niños que confianza. se enfoquen yo lo decíamos que va a ser una serie reñida porque sabemos que sí. no vamos fácil con y Pueblo si, Nuevo. Y, no, pues fácil no. Y sabemos si no, mañana venimos aquí si ellos juegan mejor y ganan el partido pues todo el crédito a Pueblo Nuevo. No, no, no, no. no lo Hoy que, se empata no. la serie. No, pero, pero tenemos que tener las puede dos, pasar las puede dos pasar. vertientes. La única que no va a pasar es que me gane el Chivo, ni los Rieles, ni la Rivera, y ¿cuál es el otro? Capacito. Ni Capacito, pues ya esos se fueron. Pero Pueblo Nuevo ya no ganó uno Así es. Y tú vas a la cancha a una o a la otra. Claro así No dice para una serie bien cerrada como dice Gira. Yo claro. incluso dije el viernes que para mí la serie se veía a a cinco partidos. ¿Te gusta ese pronóstico? Si se va, bueno, ya de hecho te voy a adelantar algo sin mencionar fecha ni nada. Yo no voy a ver el final de la serie. Oh, pero verdad. Yo pensé que la iba a ver. Pero mi compadre. Y que todo el mundo dice que me apoya y que me beneficia. Desde que se enteró que yo tengo que salir del país. Me puso un juego para el miércoles, el otro para pa que yo no esté. Entonces no me apoyará. O sea que fuera de hoy tú no vas <risa> ni, a ver más. Ni me ni me, ni me me pone la cosa fácil. Yo tengo el 0.9 con él. Entonces no como la gente dice. Este tipo es muy serio en su trabajo. Sí, eso es verdad. Es muy serio Ariel Núñez. No hay de qué amiguismo ahí. Y si no fuese por las cosas que a veces él hace, tal vez nosotros tomamos el torneo de relajo y, y hacemos lo que nos da la gana, porque es que Ariel tiene una, una forma. Sí, eso es verdad. Él es y, muy y, recto. Y, y lo peor para muchos lo mejor para él. No se inmuta. Y si tú estás peleando, le dices pregunta, ¿usted te está hablando conmigo? <risa> le van a dar un pecosón en una, porque la, él está llorando a la gente. Pero en realidad le ha dado, le ha dado resultados el tema de no, de no discutir. No enfoca, él, lo coge, él lo coge suave. <risa> él lo coge suave. Ariel es especial. Señores, felicidades a Pablo Nuevo. Nos vemos esta noche tranquilo. Santana está tranquilo. No queríamos interrumpir su descanso este fin de semana, sábado y domingo, pero hoy todo el mundo está ready. No hay excusas. Todo el mundo está ready para hoy. Así así que reiteramos entonces el partido para hoy. A partir de las... 8 de la noche es la fecha original, verdad y la hora sí, original Si Dios lo permite, independientemente de cómo termine el partido de hoy estamos pensando que para el miércoles uh -huh. esté llegando al país Eduardo Pichardo es una decisión que todavía no la hemos eh, decidido a 100% con el jugador, por algunos compromisos que tiene Estados Unidos pero estaba un 70% de probabilidad es muy difícil que se caiga eh, pero pero puede ser mientras existe un ciento de probabilidad puede ser pero lo, lo que está más inclinado es que él se monte en un avión el próximo miércoles. No es un asunto de dinero. Nosotros estamos dispuestos a traerlo sin problema. No es un asunto de... Es un asunto de sus compromisos allá. Claro. Yo quisiera estar aquí, pero hay un compromiso que yo tengo el jueves que no lo puedo dejar. O sea, es un compromiso que yo no puedo llamar. Fulano, póngame esa cita para pa el lunes que viene. No, es el jueves. No, que Claro, así es. Bueno, pues suerte hoy para los muchachos. Pero vamos a dejar listo todo para que celebren Para que celebre. Todo ready. <risa> todo ready para celebración. Todos ready. Bueno, ya ustedes sí, saben decía... Parece que uno se monta un avión, un carro y a deja ahí, deja. Y de deja. La... No. <risa> Totalmente... ¿Cómo fue lo que usted dijo ahorita? Que le... mientras menos hay apoyando, más... Bueno, más rinden. <risa> los que toman la cerveza, los que toman... El... Yo, por ejemplo, no tomo, pero lo que tomo... No, pero ese día aparece Bueno, pero ese día no aceptamos... Salen fanáticos donde no habían ese día. Porque yo, yo sé cuáles son los hay fanáticos. Hay gente que va con dos gorras ¿Tú sabes no, a quién yo, a yo acepto? A, a Mao. Pero él no se va a ir a celebrar con Puede él. Puede hacerlo porque yo me podría ir a tomar un jugo con él. Mm. Porque no somos enemigos. A celebrar que el pueblo no lo Y llevemos vemos los juegos juntos. Bueno, pero es otra cosa. Y él me, brinda, no él me brinda una cerveza con mucho limón para que se me parezca un jugo. ¡Ja, <ríe> Y yo me la tomo y él la paga. Entonces, ¿por qué yo no puedo también invitarlo a Santa Ana y yo pagarle a él? bueno Porque somos bueno. hermanos. Depende de cómo esté el ánimo. Sabía. A la familia completa de Diblea Gramonte lo aceptamos. La familia porque son, es una familia que apoya el baloncesto. Eso es verdad. A mí me gusta Oye, me de oye ellos no son de Unidos Unidos y siempre están ahí apoyando. Eso es cierto. Eh, eh, el, había un tío de él, el más pequeño, Yaelo. Estaba poniendo loco, brincando. <risa> Celebrando. No, claro, contento. Es normal. El que gana bueno. es el que goza. Así que que gana, el que felicidades gana. para el pueblo nuevo que gana el primer partido de la serie final hoy. Los esperamos por allá. Sí.